Buenos días. En este tiempo de muchos retos para todos nosotros, hay también mucha oportunidad. Mucha oportunidad para uh, ir adentro, uh, conectar con nuestras cualidades, y realmente tomar este tiempo que de repente tenemos para reconectar con todas esas joyas que tenemos adentro. Y una de las joyas uh, que está ahí siempre es el amor bondadoso. Y es exactamente en este momento que urge para nosotros mismos y también para el mundo, que reconectamos con esta joya y que lo dejamos brillar y que puede realmente brillar en todas las direcciones y puede aportar algo. aun si no podemos físicamente uh, ir afuera y apoyar a otros, este se va a sentir si nosotros podemos uh, reconectar con esta cualidad el amor bondadoso. Nos va a primer, primero también beneficiar mucho a nosotros en esta situación, pero también nos va automáticamente a conectar con todos los demás. Y podemos sentir que estamos conectados aún si hay paredes, aún si estamos todo el tiempo uh, solamente viendo a gente a través de los medios uh, o escuchar mensajes, sí, estamos conectados. Estamos muy profundamente conectados. Y así con esta práctica que quiero ofrecer, um, uh, quiero exactamente Invitarlos para reconectar con esta joya y para profundizar esta mm, sensibilidad o también sentimiento de profunda conexión. Así que les invito de a tomar una postura cómoda una espalda recta y a la misma vez relajada. Y simplemente tomamos un momento de sentir nuestro cuerpo sentado Sentir el peso del cuerpo, desde la cabeza hasta las pies. y dejar que se juntan mente y cuerpo en este momento presente. Sentiendo el cuerpo sentado. Si hay un lugar que sientes tensión, con la exhalación, trates de simplemente soltarla. Y tomas un momento de conectar con una experiencia de tu vida donde ha fluido el amor bondadoso muy espontáneamente. Puede ser mirando a los ojos a una niña de un perro o estar en la presencia de un ser querido o un momento en la naturaleza. Toma un momento de Conectar con una experiencia muy vividamente. Recordar los detalles. Y dejar que esta memoria abre tu corazón. reconecta con tu fuente de amor Y toma un momento de asentar ese sentimiento de amor bondadoso, tu mente, tu corazón. Sentir la calidez. Y ese corazón abierto es tu lámpara. Es tu lámpara de amor. Y con cada exhalación puedes dar a esta lámpara un poquito más. combustible como a estas lámparas de petróleo para que la flama se hace un poquito más grande. Y durante toda la práctica, si te pierdes o si de repente te desconectas de del corazón, puedes regresar a esta memoria donde ha fluido el amor bondadoso. Esta memoria es tu ancla, es tu petróleo que hace que la flama de amor bondadosa no se apaga. Y conectando con esta luz de amor en tu corazón dejas que se extiende hacia el frente desde tu corazón con cada exhalación Llena todo las células al frente de tu cuerpo, la luz sale de tu cuerpo y se extienda, extiende más y más al frente. Como el sol no discrimina, donde caen sus rayos, rayos, tu luz de amor bondadoso, no discrimina. Simplemente se extiende y brilla hacia el frente llenando el espacio enfrente de ti y seguir con cada exhalando exhalación sigue extendiéndose tocando a todos los seres en su camino en casas, en frente en el aire en el campo Usando fronteras, paredes, muros, tocando a cada ser, ofreciendo esa calidez de amor. Ofreciendo amor, tranquilidad a todos los enfermos, los con miedo ansiedad los que están sobrecargados sobrecargados con trabajo trabajando en hospitales tiendas farmacias los que no tienen trabajo Y seguir, seguimos extendiendo con cada exhalación esta luz de amor bondadoso. lo más hacia el frente que puedes más lejos que puedes Y reconectas con la lámpara de amor bondadoso en tu corazón. Y si te ayuda puedes reconectar con tu memoria. Y extiendes la luz de amor bondadoso hacia tu derecha llenando todas tus células hacia, la, hacia tu derecha de tu cuerpo saliendo de tu cuerpo llenando el espacio Atravesando paredes, tocando a todos los seres en su camino, sin discriminación. y lo extiendes con cada exhalación lo más que puedes hacia tu derecha Llenando casas, apartamentos, países, continentes con tu amor. conectas con la luz de amor en tu corazón y dejas que brilla y se extienda con cada exhalación más hacia atrás llenando cada célula de tu cuerpo saliendo de tu cuerpo, llenando el espacio atrás, atravesando paredes, muros, muros apartamentos, casas, Calles, bosques, tocando a cada ser. reconectas con la luz de amor bondadoso en tu corazón y dejas que brille y se extienda hacia tu izquierda. Llenando cada célula de, de tu cuerpo. Saliendo de tu cuerpo, y llenando el espacio a la izquierda. Y con cada exhalación se extiende más hacia la izquierda. Extiende más y más, tocando más y más seres, enfermos, viejos, personas con ansiedad. estrés confusión aislamiento cada ser ofreces esta luz cálido de amor bondadoso conectas con la luz tu corazón y dejas que se extiende hacia arriba llenando todas las células de tu cuerpo saliendo y extendiéndose hacia arriba, llenando el espacio arriba y si vivan gente arriba, apartamentos Llenando todos esos apartamentos. Y extendiendo. Lo más que puedes. Hacia arriba. Tocando todos los seres. Insectos. Pájaros. viven en el aire en este momento, llenando todo este espacio con esta luz cálida. y reconectas con tu corazón cálido amoroso y dejas que la luz se extienda hacia abajo llenando cada célula de tu cuerpo saliendo de tu cuerpo atravesando el piso y si gente vive en abajo llenando su apartamento o los apartamentos Y ofreciendo este amor bondadoso a todos los seres que viven abajo, que viven en la tierra, llenando todo este espacio con amor bondadoso. Extendiendo lo más que podemos hacia abajo, llenando toda la tierra con la luz de amor bondadoso. Ahora tomas un momento de sentir cómo esta luz cálido de amor irradia en todas las direcciones. sin barreras, sin fronteras sin obstáculo ofreciendo amistad tranquilidad y paz a todos los seres. Y puedes sentir como con cada exhalación La luz de amor se extiende más en todas las direcciones. Puedes sentir como esta luz está llenando a todo el espacio, tocando a todos los seres. Abrazando a todo el mundo Y simplemente quédate un momento más en esta profunda conexión de amor. por el poder de esta energía positiva pueden todas las personas que se sienten aisladas solas nuestra amistad y la profunda conexión que todos los seres que sienten miedo o ansiedad encuentran una calma profunda y que todos los seres ofrecemos en este momento el amor y la compasión que se necesita que tomamos decisiones sabios que aprovechamos este momento para reconectar, cultivar y profundizar las cualidades que siempre están aquí. en este momento presente en nuestro corazón bondadoso gracias que estén muy bien